Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Hoy nos hemos despertado con una noticia bastante desagradable y que viene a colación del trato de favor que el Gobierno de Azcón ha realizado sobre la persona de un amigo suyo, constructor, aprobando un proyecto saltándose los trámites administrativos. Este amigo constructor, el señor Forcén, ya ha salido en, en otras actuaciones, no solo se le han adjudicado la inmensa mayoría de los kioscos de hostelería de, del Parque de la Bordeta sobre lo, que, sobre lo que versa también este expediente, sino que en el Parque San José en, San José, en el Barrio San José, concretamente la parcela F38 en la que desde el año 2009 estaban aparcados la construcción de 409 viviendas en la que curiosamente además el señor Forcén es el representante de la Junta de Compensación y un hermano del señor alcalde, del señor Azcón, es el, es el arquitecto, pues observamos que en, cuando fue aprobado por Gobierno esa promoción y otra también de 532 viviendas, donde sus padres tenían una pequeña parcela también con, con visos, obviamente, de, de negocio, observamos que el señor Azcón no se salió de la votación del Gobierno, ni se abstuvo, ni tuvo la menor diferencia hacia una obligación que le imponía la ley de, de transparencia. Nosotros pedimos una comisión de investigación y el Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, con el ingente apoyo de Vox, fueron los que impidieron una comisión de investigación que, llevara, que llegara hasta el fondo. El señor Azcón encima se ha visto hacia alarde ¿no? de esta relación de amistad no solo ya porque comparta eh, urbanización con el señor Forcén, sino porque él mismo, en, las propias, en sus propias redes, el alcalde Azcón eh, se la ha visto eh, bailando eh, recientemente con el equipo este de Taburete con el señor Forcén. ¿no? Estos hechos, que son gravísimos y que ya hemos visto cómo se impidió la investigación, vienen recogidos en la Ley de Integridad y de Ética Pública, en la que se dice que siempre que haya una amistad íntima de algún miembro del Gobierno, debe haber y que puede generar, obviamente, un conflicto de intereses, hay una evidente obligación de, de abstención. Ahora observamos que este alcalde, lejos de abandonar estas prácticas, con una actitud claramente arrogante, ...y practicando también una cierta soberbia... ...una desmesura en el ejercicio del poder... ...que parece que se, le ha, que se le ha subido a la cabeza... ...viene a aprobar un proyecto... ...de este amigo constructor... ...sin pasar por los servicios correspondientes. El 11 de julio... ...el Servicio de Licencias... ...emite un informe recomendando... ...un derribo... ...en el que se dice que se acompaña... ...la documentación exigida. Esto no es cierto el proyecto no se incorpora hasta, dos, hasta, hasta el día siguiente, hasta el 12 de julio, y tampoco se encuentran pagadas las tasas. Es decir, que sin existir la documentación requerida, eh, eh, se le da también el visto, el visto bueno. Las dudas sobre, sobre esta forma de proceder pues las llevamos también a, a algo que tenemos pendiente en esta corporación, que es la Romareda, donde de nuevo aparece este amigo de, la, de Azcón, en el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Deportiva, el señor Forcén. Es decir, que aquí ya nos jugamos una concesión a 75 años en la que eh, parece ser que, que se pretende de nuevo una nueva operación especulativa y que consideramos que, que ya, vale, ya vale de tomar el pelo a los ciudadanos. Nosotros vamos a pedir... Explicaciones y, de luego, garantías de no repetición, pero la palabra del señor Azcón ya nos vale de bien poco, visto el comportamiento reiterado y continuado que está deteniendo a lo largo de esta corporación. Nos vamos a plantear seriamente el estudio de acciones legales para que estos hechos, desde luego, se, le, se investiguen en profundidad. En definitiva, esto es lo que queríamos poner de relieve y es la exigencia de que el alcalde dé unas explicaciones inmediatas ante estos hechos gravísimos en los que hay un trato desigual en el que los ciudadanos vemos cómo se nos está tomando el pelo porque las exigencias de los ciudadanos cada vez que vamos a hacer un trámite administrativo no tienen nada que ver con las excepciones que tienen algunos de sus amigos. Eh, luego quería comentaros, porque al margen ya de esta, de esta rueda de prensa, me han dicho que tenéis interés en, en, que, en fijar nuestra posición sobre el tema de ordenanzas. ¿eh? O sea que, para que, por aclararos las cuestiones eh, que hemos planteado, es, es indicaros ¿no? sobre la bajada del tipo general del IBI al 0,4%, que obviamente hemos apoyado, eh, queremos cuestionar ¿no? que la promesa del señor Azcón viene después de tres años de estar reiteradamente solicitando esa bajada. Pero claro, durante esos tres años se han recaudado más de 13 millones. Este año probablemente se recauden 15 millones. Es decir, que ahora, ahora que vienen elecciones, es cuando va a hablar de esta reducción y de esta rebaja, cuando no ha hecho absolutamente ningún caso a que las clases populares tuvieran... ...un mejor trato en este, este problema de la recaudación del IBE. Los impuestos municipales, saben ustedes que como impuestos cedidos... ...es muy difícil aplicar criterios de, de progresividad fiscal, ¿no? Pero siempre hay algún margen, ¿no? Y ese margen lo hemos intentado durante tiempo cuando hablábamos de que se bajaba el umbral del tipo diferencial del IBI a 800.000 euros para industrias, oficinas y comercios, de manera que se pudiera recaudar más entre los propietarios de inmuebles de gran valor inmobiliario. Pues esto, desde luego, no ha sido el criterio seguido por este Gobierno, siempre favoreciendo a los más ricos. Decíamos también de bonificar el precio de la zona naranja en función de la renta con el fin de que la ampliación de la zona naranja no penalice las rentas bajas. Eh, desde luego, hablando también del de IBI, sería interesante analizar si no habría que generar algún nuevo impuesto que grabara pisos vacíos en la ciudad eh, o los solares sin, sin edificar o sin construir. ¿no? Esto debería ser objeto de estudio y de atención, pero claro, si el Gobierno no, no abre la, la normativa en esta materia, es imposible que los grupos podamos hacer aportaciones en términos de una redistribución de la riqueza en favor de las, de, las, de las rentas más bajas. Hablamos también de eliminar la bonificación en el impuesto de circulación a los vehículos de motor de combustión, porque pensamos que lo que se merece una fiscalidad verde es que sean los vehículos de etiqueta cero así como las motos eléctricas que tengan una bonificación del 100% eh, sin límite temporal es decir que hasta ahí un poco las, las ideas que nos, gustaba, nos gustaría adelantaros sobre sobre denazas fiscales pero todo depende de que el gobierno quiera abrirlas o no para poder debatir sobre ellas y todo también parte de un problema de los ayuntamientos en los que nos encontramos con impuestos cedidos y sobre los que nunca eh, tenemos una claridad de, de, de con qué dinero va a contar eh, los ayuntamientos para, para sus propios gastos. Estas serán las cuestiones que creo que son las que nos pedís algún tipo de aclaración y espero haber contribuido a ello. Muchas gracias.